Mira a tu alrededor. Personas de otros países por las calles de tu ciudad. Pues sí que ha cambiado este barrio. Solo en mi bloque hay dos familias. Si pude cruzar el Atlántico, esto no puede ser más difícil. Izango <risa> te dute lagunik. Veré la historio a Zagotuna Inuké. No la urbil tu Bordea. El mundo está a la puerta de tu casa. ¿Quieres conocerlo? El próximo 18 de noviembre, familias guipuzcoanas y extranjeras se reunirán para comer. En ese momento estará ocurriendo lo mismo en Chequia, Eslovaquia, Italia, Hungría, Malta y Bélgica. Más de 2.000 personas. Participa. Escribe a info.muga.org o llama al 943-3218-11. Busquemos maneras de convivir.